¿Qué tal muchachos? El día más emocionante ha llegado, apertura de cofres de temporada Estamos a horas del término de la temporada de Nimrod muchachos Y la verdad estoy muy emocionado nuevamente porque me tocan abrir todos estos cofrecitos de temporada que he estado juntando durante todo este mes y estamos a tan solo unas horas de que termine la temporada de Nimrod muchachos Y estoy muy emocionado porque acá tenemos todos los cofrecitos Que he estado acumulando durante todo el mes de marzo O mejor dicho durante toda la temporada de Nimrod Y por fin los voy a poder abrir aquí Y de seguro también me podrías preguntar Tío, ¿por qué estás abriendo todos los cofres al final de la temporada? ¿Por qué no los abres antes? ¿Los puedes ir abriendo conforme los vas activando? ¿Por qué no haces eso? ¿O es que acaso tienes mucha más suerte? ¿O te salen de repente más variantes? cuando juntas todos los cofres y los abres al tiro todos, ¿cómo es el negocio? Y contestando su pregunta muchachos, no existe ninguna diferencia entre abrir los cofres de temporada día a día como abrir los cofres de temporada todos juntos al final de la temporada. Yo más que todo esto muchachos lo hago por creación de contenido y como un registro estadístico también de ir llevando un seguimiento mes a mes de cómo va mi suerte, justamente si las probabilidades que te dicen acá justamente en esta data que ustedes pueden ver debajo en este cuadrito se están cumpliendo no se están cumpliendo y por cierto muchachos las probabilidades aquí sí se suelen cumplir al menos mes a mes, he tenido un mes malo que no me ha salido ninguna variante pero los demás meses que he abierto diferentes cantidades de cofres, incluso creo que he llegado a abrir hasta 50, 60 cofres en algún momento y he podido tener una muy buena cantidad también de variantes que me han salido, me ha salido oro créditos y cosas así la verdad y todo es bastante equilibrado y bien distribuido conforme las probabilidades que te da este cofrecito de pase de temporada, pero bien muchachos vean Cómo va mi suerte abriendo los cofrecitos, y luego de eso analizaremos los resultados de la apertura. Y bien muchachos nos vamos directamente a la apertura de cofres en total este mes tengo para ofrecerles 30 cofres por abrir y ver qué tal me va justamente con esta apertura así que comenzamos acá con el primer cofrecito que no saben todo este mes aguantando las ganas de poder abrir cofres y por fin ya estamos en este punto entonces en, eh, nosotros en lo que vayamos abriendo los cofres yo iré registrando en el cuadrito que he elaborado para ustedes aquí abajo eh, que está justamente ¿no? relacionado con todas las estadísticas y todas las probabilidades mejor dicho que tienen eh, las recompensas de los cofres recuerden que la información completa se encuentra justamente en el lado derecho de la pantalla ahí pueden ver justamente las probabilidades con las recompensas que estén en inglés y a la izquierda he puesto pues el cuadrito ya sintetizado digamos con todos los numeritos no y todas las eh, cositas digamos las recompensas en español también con sus probabilidades respectivas así que bueno empecemos plum primero y nos sale 200 créditos, nos ha salido el 5% más bien ahorita así que eso está bastante bueno, hemos comenzado con el pie derecho ahorita qué bueno la verdad, ahí como ven estoy registrando en el cuadrito y acaba de triggerar justamente 5% que es el, la, la máxima recompensa en créditos comenzamos con la siguiente, ok, otra recompensa más en créditos yo la verdad si me diese puros créditos esta apertura de cofre de temporada yo no tengo ninguna queja, ¿eh? o me diese oro, así no me diese variantes igual me quedo contento, 50 créditos de nuevo muy bien, vamos a poner acá. Seguimos sumando, muchachos. Vamos con la cuarta, ¡vamos! ¿Por qué, viejo? Me da cable. Yo pensaba que iba a dar otra variante más bonita de cable. Me da... Bueno, ya sigue siendo una variante de todas maneras, muchachos. Pero bueno, es una de píxel, así que no me alegro tanto. Pero de todas maneras, ahí estamos entonces con la... <risa> estamos acá con la variante de píxel de cable. Pero bueno, ya. Sigamos registrando las cositas acá... Y ha salido 100 créditos, muy bien, hasta ahorita ningún potenciador, por favor no los invoques, no se invoque los potenciadores ahorita. Y seguimos, mira, a ver, para qué invoqué los potenciadores viejo, por qué los menciono, cada vez que los menciono comienzan a salir en hilera los potenciadores. Pero bueno, acaba de trigerear el 10%, acaba de trigerear otro 5% más de créditos, eso es muy bueno, muy bien viejo, vamos, vamos a ir con los créditos, aguanten los créditos, eh. Vamos ya, nos va saliendo do, tres veces el 5%. En realidad, recuerden que ha triggerado 5% en créditos dos veces y ha triggerado en variante una vez 5%. Y eso es algo bastante bueno. 50 créditos, muy bien. Esto de acá, sí, perfecto. Seguimos abriendo acá, muchachos. 50 créditos de nuevo. Muy buena apertura. No me quejo, como les digo, si tocan créditos. Yo no me quejo, eh. Yo no me quejo. 10 potenciadores de la mole, muy bien. Vamos a dejar esto acá, sí. Perfecto, vamos, genial Sigamos 50 de oro, eso me gusta El oro también es una recompensa bastante escasa Acá, así que qué bueno que podamos tener eh, Que esté saliendo oro también acá Eso es una cosa buena, bien viejo 5% más triggerado acá, me han triggeriado varias veces Los 5% hasta el momento eh. Ya va trigeriando el 5% 2, 2, 3, 4 veces va trigareando el 5%. Y eso es una cosa que haciendo más no se da tampoco siempre. Más oro, perfecto. Yo con el oro, como les digo, estoy totalmente conforme. Que toque todo el oro. Todo el oro y los créditos que quieran. Dos, dos variantes pixel, viejo. Es en serio. Me ha salido... <ríe> de dagger, ni siquiera sabía que existía una variante de pixel de dagger viejo, ¿Cómo me que estas cosas bueno dagger por ahí que la juego de vez en cuando cable no lo juego, pero ya bueno son dos variantes al menos para mejorar una vez ya pues pero ya, ok vamos seguimos ahí, 50 créditos notarán notarán que no estoy tan emocionado con la apertura justamente cuando salen variantes porque no soy muy fanático nada fanático la verdad las variantes no me gustan no me gusta el estilo de variante de este juego. Pero de todas maneras, de pixel, más que todo. No me gusta el estilo de variantes de pixel, así que no estoy muy emocionado. Pero de todas maneras, qué bueno, porque eh, la vez pasada no me había salido ninguna variante viejo. ¿O oh, qué pasó acá? Ok, no me había salido ninguna variante. Eh, y, y había abierto 33 cofres y esta vez estoy abriendo 30 cofres y ya me van saliendo dos variantes en 16 cofres que he abierto o sea, no estoy, ni en, la estoy en la mitad más o menos del camino ahorita para abrir 30 cofres y ya me salió dos variantes y eso es algo, digamos, eh, un poquito difícil de, de que suceda a ver, 50 de oro acá vamos a seguir poniendo oro, así, listo Vamos muchachos a seguir abriendo lo demás. 200 créditos de nuevo. Vamos los créditos viejo. ¿Cómo salen los créditos? ¿Cómo salen los créditos viejo? Los créditos triggerean duro. El oro también está trigeriando duro. Me gusta viejo. Ahora sí. Este, esta apertura ha sido, está bastante buena. ¿eh? Solamente me quedan 10 potenciadores de Cíclope. Ha trigueado otro 5% más. Pero en potenciadores. Que es lo que es algo que a mí no me gusta la verdad. Pero pues, bueno de todas maneras ahí. Otro potenciador de Orca. Muy bien, ese se es ha triggeriado el 25%. Seguimos muchachos, otros potenciadores más bien del Absorbing Man. Ok, vamos a seguir, todavía quedan 7 cofrecitos por abrir muchachos, esto cada vez se pone mejor. ¡Vamos perro! 10 potenciadores en tinela, viejo, comenzaron los potenciadores a triguear duro acá para normalizar. Es que si se están dando cuenta las probabilidades están muy inclinadas a los créditos, al oro... E inclusive a las variantes y de potenciadores casi no ha salido nada y, incluso, y seguramente acá el juego se dará cuenta. hey le estoy dando mucha cosa buena y los potenciadores hay que compensarlo, entonces comienza a soltarme potenciadores. ¿Ves? Mira, el mismo sistema acá es como que si se diese cuenta de que me ha estado dando puras cosas buenas. Y ya está, créditos, al menos ya se rompió la maldición de nuevo los potenciadores. Muy bien, a ver, nos quedan cuatro cajitas cinco cajitas nada más por abrir Comienza a darnos este, Más créditos, eso es bueno, más créditos Por favor, potenciadores de Bruja Escarlata Que eso también potenciadores Malísimos acá, seguimos 200 viejo, vamos Con esos créditos, Cuatro veces ha atribuió el 5% en crédito viejo, que genial Ya está, otra más Perfecto, va muy bien, más créditos Ahí, toma perro, bien 50 créditos más muy bien, muchachos. Vamos con los créditos. Y último cofrecito. Ah, no. Ya abrí todos. Ah, ya abrí todos los cofres. Ya, pero bueno. Dentro de todos muchachos. Acá nos estamos dando cuenta que ahorita ha habido 15 recompensas que he reclamado de créditos. 8 he reclamado justamente de potenciadores. 5 de oro. Y 2 de variantes. O sea, esto para, para abrir 30 cofres, la verdad, ha sido... Al o sea, bueno. Si no me hubiesen tocado variantes de Pixel. Hubiese sido la mejor apertura, creo que hubiese tenido... En 30 cofres. eh, Nunca he tenido cosas tan buenas en 30 cofres. Es más, o sea, he podido sacar cuánto oro en total ahí. ¿Cuánto oro he sacado acá? 300 de oro he sacado en esta apertura, muchachos. Y de créditos, ¿cuánto he sacado? 500... Claro, es acá 800, 1300, 1400 créditos en solamente 30 cofres de temporada. Esto es una cosa bastante buena. Y bueno, acá los que sean, les guste jugar demasiado este juego, pues ahí pueden hacer muchos, muchos eh, niveles de temporada. Y con eso también podrían abrir más cofres, ¿verdad? Eh, yo no he gastado, digamos, en comprar misiones tampoco con oro. O sea, yo no, yo no actualizo este, con oro, no actualizo misiones. Hay gente que sí hace eso. Y claro está que va a ser mucho más nivel de pase de temporada, ¿verdad? yo me acuerdo que una vez hice eso y subí creo que como 20 niveles adicionales 25 niveles adicionales creo que un poquito más incluso y eso te da para que abras más cofrecitos y por ahí de repente cierta cantidad de oro se te, tal vez se te pueda hacer de vuelta abriendo los cofres con créditos también pero la verdad yo prefiero guardar el oro ahorita para los bundles que van saliendo para los tokens Tuesday que va saliendo también así que eso ya es yo creo que, esto, lo que ese método que estoy haciendo yo es mejor que estar gastando ahorita en actualizar misiones, creo que es la forma más eficiente ahorita de poder eh, progresar con, con la cuenta en realidad pero eso ya es decisión de cada quien acá como ustedes pueden ver ahorita dentro de las probabilidades que tienen los, las recompensas pues se me ha dado mucho más con los créditos eh, bastante bien con el oro y excepcionalmente bien con las variantes para haber sido solamente 30 cofres eh, yo la vez pasada abrí 33 cofres y no me salió ninguna variante y esta vez me han salido dos variantes, así que por ese lado, digamos, estoy satisfecho, insatisfecho a la vez porque me ha salido Pixel ahí, ahí está, ahí está la cosa mala dentro de todo, pero sí me ha salido buena cantidad de créditos y buena cantidad de oro y con eso estoy bastante contento. Así que muchachos, ya saben, yo los invito a ustedes a que siempre estén tratando de subir sus niveles de temporada. Yo en realidad... No he, podido, no, no he podido subir tantos niveles de temporada porque me encuentro eh, bien enfocado en hacer contenido en este juego para ustedes no en tratar de hacer cositas que les puedan ser útiles no solamente videos en youtube sino también trato de tratar de eh, buscar digamos no mazos que sean muy buenos para ustedes a, eh, para todos los bolsillos mejor dicho no eh, trato también de hacer los reels y varias cosas para estar presente en las redes sociales y que ustedes pues eh, vayan viendo obviamente ahí eh, alguna información que que les pueda servir al menos de mi parte pues trato de hacer lo mejor posible y por esa razón es que ustedes ven que generalmente después de subir al rango 100 de pase de temporada pues ahí es donde digamos ya juego un poco más casual y comienzo a enfocarme mucho más en la creación de contenido también que es lo que trato la, la verdad de poder difundir un poquito más esto porque este juego me gusta mucho este juego es muy bonito tiene muchas cosas positivas la verdad que destacar en este jueguito y por esa razón es que trato de, de encontrar cosas de repente por ahí que ustedes les Facilite incluso poder subir de rangos o poder entender mucho mejor el jueguito y así poder ir escalando e inclusive de repente no que a, al jugar más seguido este juego hacer más experiencia con el pase de temporada y abrir más cofrecitos de repente y como ven más o menos no no todo es eh, no todo es malo, no hay gente, la verdad que sí me ha dicho que ha abierto como 50 cofres y no le ha salido ninguna variante, pero acá yo les estoy demostrando también que abriendo 30 cofres les pueden salir dos variantes y les pueden salir cosas muy buenas, no le puede salir, eh, puede estar muy en inclinada la suerte en que le salga créditos o le salga oro también y así ustedes pueden ir acumulando más recursos para poder digamos en los bundles que vienen poder este comprar eh, muy buenos bundles y ahí por ahí pues eh, avanzar más rápido con el progreso de su cuenta pero bien muchachos terminado el video del día de hoy espero que lo hayan disfrutado de repente ustedes quieran decirme eh, los resultados que han tenido esa apertura de cofres y cuántos cofres ustedes han abierto eh, en esta temporada, ¿a qué nivel del pase de temporada también han llegado? Eso sería muy interesante de saber. Y en los comentarios los estaré leyendo. Y recuerden que también... Eh, voy a estar haciendo transmisiones siempre no De lunes a viernes por las noches Siempre estoy haciendo transmisiones en la plataforma morada Todos ustedes están invitados El enlace se encuentra en la descripción de este video Así que ya sabes, cualquier duda o consulta que tengas También la puedes hacer en la plataforma morada En la transmisión en vivo Ahí estamos todos para leerte Así que ya sabes, te espero allí Un abrazo para ti